Yo quisiera poneros un ejemplo eh, de una iniciativa que, que, que desarrollamos desde el Servicio de Psiquiatría del, del Hospital Universitario Valldebron, conjuntamente con el CatSalud, que fue desarrollar una, una web app que se llamó se uh, gestionemocional.catsalud.ca, en el cual eh, eso se lanzó pues, un mes, eh, prácticamente un mes después del inicio del confinamiento para que realmente la ciudadanía pudiera pues, medir y ver cuál era su nivel de, de ansiedad o de depresión y dar toda una serie de recursos para que pudiéramos, se pudiera manejar mejor esa situación. Técnicas de mindfulness, técnicas de distracción, de reducción del estrés, y lo importante era conectarlos también, si las puntuaciones de ansiedad o depresión eran elevadas, pues con los servicios sanitarios de emergencias o de urgencias, para que se pudiera dar una respuesta como muy, mucho más rápida y ágil.